...les hemos dejado atrás unos días en los que desgraciadamente no los hemos olvidado, en los que desgraciadamente digo pues nos hemos visto recluidos en nuestros domicilios, más tiempo del que nos hubiera gustado, afrontando tareas para las que no estábamos preparados, teletrabajo, cuidado de los niños, cuidado de familiares dependientes, etcétera, Tareas, todas ellas que han podido llegar a estresarnos o incluso afectar a nuestro ritmo de sueño. Por eso les presentamos Calplus de Mundo Natural, un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como el etriptófano y el etreonina y un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 Y llega para mí uno de los momentos, eh, la, la hora H de este programa, los días que tengo yo la suerte de tenerle, uno de los momentos cumbre que es el de saludar a un sabio, a un buen amigo y además sobre todo a un tío divertido, que es una cosa que cada vez abunda menos en las tertulias eh, de los medios generalistas, las mugrosas y las que van un poquito de transversales pero que son exactamente igual de mugrosas y apesebradas.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 Algo verdaderamente importante para las elecciones en, en el CEU, donde ella fue alumna y donde su padre fue profesor. Y ella, al final esta imbécil ha dicho que no, eh, en fin, probablemente porque no quería eh, que la fotografieran al lado de mi amigo. Pero él tiene todo... No, lo que no quería, ¿qué coño? Lo que no quería era debatir con él porque... Perdona, perdona ¿Qué? Begoña, no es personal. Se la comen en los cinco primeros minutos. Bueno, yo no creo que ver mejor, pero bueno, ya lo contará él. Pero a lo no, que... ya lo he contado. Él, él, él, ah, ya lo ha contado. Bueno, él tiene, él tiene las cifras eh, exactas que creo que son que estos autodeterminados eh, empresarios. Eh,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 Bien, bueno, vamos a ver. España al cierre, según esta sinvergüenza, 5,6% de infracción. Mes de diciembre, ¿eh? no es la media del año, sino la del último mes. Italia, 12,3%. Eh, Portugal, 9,8%. Alemania, 9,6%. En fin, casi todos 10%. Y España, según esta señora, el 5%. Sobre esta base,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 Roberto Centeno, que me alegro mucho, como dice un buen amigo común. Te envío un abrazo y hasta dentro de unos días. Venga. Gracias. Bueno, eh, voy a empezar por... Bueno, empiezo por Juan Carlos, aunque le debo un turno de palabra a, a Fran. Mm, a ver, voy a decir una cosa que igual es un poquito impopular. Yo no pondría fuera de la ley a nadie, salvo a los etarras, a los golpistas y a los que son partidarios de la destrucción de la unidad de España. Pero... Mm, no sé por qué no le retiran de una puñetera vez a los sindicatos y a la COE también, que son el tercer, el cuarto, el quinto partido político más importante de este país, las subvenciones. ¿Por qué tenemos que seguir subvencionando, a Juan Carlos? Yo no los voy a llamar golfos como centeno, pero a una caterva de liberados empresariales y sindicales que no valen para nada más que para representarse a sí mismos. <coughs> Igual usted es partidario, ¿eh? que no o sea, a lo mejor eh, me estoy metiendo en un lío. No, vamos a ver. No, ellos, ellos no se les retira esto porque son una coartada del sistema. No, no, ya un coño, claro. O sea, los sindicatos... Pero no salen carísimos. No, no, pero, pero, no, pero forman parte del sistema. Sí, de el decir, sistema, coño. digamos, de la oligarquía de los partidos. Decir, el sistema. Cuando el tú, sistema claro, el, son... Por eso digo que son las cuartadas, es decir, son esos que parece que defienden los intereses de uno, parece que defienden de vez en cuando, hacen una protesta, como los de la IREF, eso, eso son otra cuartada del sistema. Al final, al final, no, no, porque nos mienten y, y, no, y llegan a acuerdos por nosotros, pero a nosotros nadie nos pregunta, ¿no? como bien has dicho, si es que representan a, a prácticamente a nadie, ¿no? a nadie 8%. está afiliado. Entonces, entonces, ¿qué ha pasado con esto? Pues que ahora, pues, como dice Roberto, pues venga, ah, hemos pactado una subida del 4% o no sé qué. Y, y, ¿Y han preguntado a alguien? No. es ¿Realmente es el poder adquisitivo que se está perdiendo en el mercado laboral? No, es mucho mayor. Precisamente, eh, una de las razones, aparte de la manipulación ¿no? de, del dato estadístico, que es evidente, pero una de las razones por las que España tiene alguna inflación menor que el resto de Europa. Es porque aquí los salarios no, nos han, no han subido. No, ahí, porque han sacado. Entonces, Entonces han, han sacado deprimido la, la demanda, al fin y de... al cabo. Es decir. No, y por eso no hemos recuperado el PIB de la prepandemia todavía porque, porque tenemos la, la, de, la demanda más deprimida que en el resto de Europa yo que tengo o sea, fíjese es que yo hablo con Venga, mis el socios el PMI el PMI no está mal el eh, PMI el PMI facturero malo pero el de servicios está, está bien eh, pero vamos yo que ustedes, vamos, ya se lo he comentado muchas veces yo tengo soc, mis socios son multi, ¿no? daneses alemanes eh, holandeses italianos eh, entonces y yo hablo con él, y allí los salarios están subiendo mucho más que aquí se están actualizando mucho más que allí que en España los, los, allí. lógico que tengan más inflación porque si tienen más dinero la gente pues consumir sigue consumiendo más, y, y, entonces, más, claro. y, y, y entonces sigue pues claro los precios siguen altos ¿no? mm. pasa que ha dicho Roberto lamentablemente ojalá no, no sé si nos equivocaremos ojalá pero el precio de la energía va a repuntar y si repunta el precio de la energía otra vez repuntarán el precio de los bienes terminados claro. y eso va a ser terrorífico Trejo, ¿cómo no, lo ves? La, la, la, la verdad que, que es un tema un poco complicado ¿no? El si subes o no subes, pero vamos eso que dicen que, que el gobierno no está aquí ni se le espera, no me lo creo yo yo creo que la mano que mece en la cuna y la mano que ha estado detrás de, de Garamendi que representa el 1% de los empresarios entre los cuales no me encuentro ...que representa al 7% de los trabajadores eh, los otros dos... ...yo creo que la mano que mece la cuna es la abejita maya... ...es decir, la que está detrás de ese acuerdo... ...es Yolanda Díaz y el propio gobierno... Sí. Eh, ...porque aquí, aquí recordemos que... que la, la, la, ...por ejemplo la subidas del SMI que ha habido en España... ...Garamendi ha dicho amén y adelante... ...Pablo Iglesias, amén y adelante... ...yo, yo, Yolanda, que, que me encanta darte dos besos... ¿no? ...entonces... Este, el problema es que yo creo que Garamendi con, con esta acción lo que está es espiando sus culpas por haberse subido el salario a 300 y pico mil euros netos. Esa es la sensación que me da. Vergüenza le debería ¿Eh? de dar, debería con todos los vergüenza. Antonio. Vergüenza le debería de dar. ¿eh? Porque claro, yo, yo creo que para una asociación de directivos de empresa podría valer, pero para una asociación de empresarios, pues pues no. Mira, Y yo creo que que a corto o medio plazo eh, el nuevo gobierno que pueda salir de las elecciones de final de año debe de, de tomar nota de lo que está ocurriendo en Castilla y León, ¿no? Y debe de empezar a hacer todo lo que, aquello, lo que decimos, es decir, tú, tú te quieres pagar gambas, quieres comer gambas, te las pagas de tu bolsillo. Págatelas de, de tu bolsillo. Es decir, hay que empezar a retirar las subvenciones a esta gente, porque al final... No, no trabaja por y para aquello que dice defender, sino para y por aquello que no defiende, que en definitiva es el que el que los manda, que es el sistema, como antes decía el compañero Bermejo. ¿no? Entonces yo creo que hay que empezar a retirarles subvenciones. Hay que empezar a retirarles subvenciones. El ejemplo lo tenemos en Castilla y León, que le han retirado subvenciones desde que, desde que gobierna el Partido Popular en coalición con Vox y estaban empezando a tener verdaderos problemas para el mantenimiento de las estructuras porque en muchos casos son estructuras eh, gigantescas las de las que tienen los sindicatos ¿no? para para que le pelen la cabeza de la gamba al jefe, le quiten la patita, le quiten... Entonces, bueno, yo creo que, que hay que tomarse el tema de los sindicatos y la patrulla en serio y, y tener asociaciones de verdad que representen no asociaciones que, que hacen, que Siempre ponemos el ejemplo de los alemanes, ¿verdad Bermejo? Es decir, que son sindicatos que funcionan. Sí, claro. No sé, metalúrgicos, no sé, piensen en 50.000 ejemplos. Claro. Y que son tíos que se ganan su sueldo, no estos, el de la pasmina. ¿eh? Oh, pero si es que el ejemplo lo tienes por, lo tienes con la vicepresidenta de Yolanda. Es una pija progre. ¿Quién le ha dado la pijez progresiva? Pues CC, la, liber, la, la liberación de su padre durante toda la vida. El... La liberación de su padre. Saludos a Suso, al padre de sus odias ¿Ah? es, claro es que es tremendo es, que es tremendo una de las cosas que se me está ocurriendo con él en marcha es eh, fundar una representación de, empresas, de, los, de, los ante, de empresarios los... alternativa a esta panda de golfos. pero pero es que son todos iguales porque yo escucho y le tengo respeto al señor Amor. ¿eh? Yo formo parte de unos 3.800.000 autónomos que hay en España y confieso que me despistan un poco porque los días pares les parece muy bien, no voy a abundar, y los días impares les parece de puñetera pena. Y al final... ...porque el señor Amor cobra de la COE también... Claro. ...es que está podrido todo el sistema... Claro, el sistema por, eso podrido, que, ...por eso que, que no, no descarto yo... ...intentar poner en marcha una, una federación española de empresarios sin sin subvenciones, oh, sin gaitas. Yo, yo, yo te llevo la prensa, y que, y que realmente pueda ser una alternativa a esta coartada del sistema. Yo te llevo la prensa, Bermejo. Pilar, ¿tú eres muy partidario de los sindicatos o eres medio pensionista? Yo es que tengo la imagen de, los sindical, de algunos dirigentes sindicalistas en, en, en Cataluña mm. eh, a favor de la marginación del español, de la escuela solo en catalán, de los señalamientos, por ejemplo, a la enfermera, por decir, en su libertad, que puedo estar de acuerdo. El ¿no? C1, el C2. Sí, que el puto de... C1. Eh, que me exige. Bueno, ahora hay un, un violonchelista que no puede continuar en su puesto porque le exigen el C1 de, de catalán. O sea, y, y ellos se manifiestan a favor, defiendan a los trabajadores, pero no sé qué trabajadores, porque la enfermera era trabajadora, el violonchelista es trabajador. No, los que no los... trabajan son ellos, exacto. que no han incautado su vida. Exacto, exacto. Y este teatro de la patronal y los sindicatos, bueno, al, al gobierno, pues, como bien decirle, le viene muy bien porque eh, es una forma de vender a, a los ciudadanos de que ha tenido que llegar Pedro Sánchez para que ellos se pongan de acuerdo sin la intervención del gobierno, cuando más intervención del gobierno no puede haber. Está, está claro. Eh, vamos a No sé si tenéis las imágenes, y si no da igual, del pollo de corral que le han vuelto a montar esta mañana a, a, al gobierno y, y, a, y a los bolivarianos que forman parte del bloque Frankenstein mayoritario de la Cámara, los señores funcionarios del Ministerio de Justicia. Os lo hago corto. Eh, Huelga, ya varias veces, que voy dando el, el, el cronograma, ¿no? Huelga de los antiguos secretarios judiciales, hoy se llaman LAG. LAG, LAG, es una me dan. Me, me, me da más pereza sí, sí. los no, acrónimos sí. letrados de la administración de justicia, bueno un respeto a ellos querían mil pavos lineales, hemos discutido aquí se nos, nos ha secado la boca y, y hemos tenido aquí a juristas, tenemos a Fanego tenemos a Martínez Dalmau, hemos tenido a Garcés, que además de político es un eminente jurista y tal, ¿no? y eh, acerca de si era mucho si era poco, bueno da igual, le subieron 400 pavos, 430 lineales porque alguien se dio cuenta de la poca vida inteligente que hay en el gobierno, coño pero si es que estos tíos tienen que estar en las juntas electorales provinciales y tenemos dentro de un mes y medio, dos meses, elecciones municipales autonómicas. ¡Taca, ta! Vale. Y entonces, ¿qué hicieron? Llegaron los funcionarios pues, y luego los jueces y fiscales que están hasta donde yo os diga, y dijeron ah, o sea, que a ellos les habéis subido 400, 500 pavos, y a nosotros... Y es que hay algunos jueces, el otro día, creo que fue no sé David, creo que fue David Gómez el que dio el dato, que cobran 1.600, 1.800 euros al mes un juez de entrada. O sea, sería... Bochornoso, sería para reír si no fuera para llorar bochornoso, cobran más con todos los respetos y lo dijimos y lo vuelvo a repetir, pues por ejemplo un policía municipal que ejerce una dignísima labor y tiene una responsabilidad que está custodiando el juzgado de un partido judicial hay miles en España, Coja, cojan el que, el que les dé a ustedes la gana que su señoría que alguna responsabilidad tendrá, vale Huelga general, fiscales y jueces para el 16 de mayo. Y esta mañana, claro, ya han vuelto otra vez a recrudecer el pollo de corral. Lo vuelvo a repetir porque dicen, si les suben a ellos les suben a los jueces, vuelven otra vez los letrados de la Administración de Justicia, que lo que querían no era tanto el dinero, sino equipararse a los fiscales y a los jueces, y dicen, queremos más. Ponedme el total que tenemos por ahí de uno de los representantes de las asociaciones de funcionarios de justicia, que les llaman de todo a estos señores del gobierno menos bonitos. Hemos estado en Moncloa, hemos registrado un escrito al presidente del gobierno eh, para reclamarle que intervenga en el conflicto de una vez por todas, que dé instrucciones a sus ministras para que se sienten a negociar con una oferta económica concreta, una oferta económica suficiente y también para que vaya habilitando los créditos necesarios para dar la cobertura a un posible acuerdo. El comité de huelga tiene voluntad de negociación, nosotros como organización también. Lo que hace falta es que este gobierno que se dice democrático, que se dice eh, eh, defensor de los trabajadores, que se dice progresista, además de ofrecer dinero y a los, a los que más cobran en la oficina judicial le ofrezca dinero al resto del personal, al 93% de la oficina, a 45.000 funcionarios y funcionarias de justicia. ¿Sabes cuál es el problema, Fran, en esto como en otras cosas? Que para el gobierno en general todo el paisanaje me da igual, funcionarios de justicia, eh, señores que se dedican a, al mundo de los seguros, empresarios como Bermejo, expertos en comunicación como el señor Trejo desgraciados telepredicadores como, como un servidor de ustedes que les habla, barrenderos, transportistas, pescadores, la madre que parió a Paneque, nos desprecian tanto, para ellos somos cucarachas, les da somos, igual. Para ellos somos un mero número que aporta una cantidad dineraria todos los años en impuestos y a partir de ahí los usan o distribuyen como mejor les, les parece y les interesa. Pero eh, el, tema, el tema, tú acabas de decir ahora, y que han estado hoy en el Congreso, es un tema un poco... Hay, hay que empezar a, a coger el rábano... ¿Por donde hay que cogerlo? Por el rabano y no por bueno, las hojas. Hay que enfrentarse al tema y luego y, se llegará y, a una solución, pero de momento que sí, se pero, sienten coño y que se lo tomen sí, en serio. Sí, y, y luego hay, hay otra cuestión que tienen que aprender. Y, y, y han entrado en los LACs y claro han visto y los jueces han dicho, bueno, ¿y ahora qué? Es que el LAC no, no ha aprobado la misma oposición con juez, por ejemplo. Ya. Las oposiciones son diferentes. Si usted es lag o secretario judicial, o no lo, lo carajo que sea, quiere el salario de un juez, estudie una posición de un juez. Si usted, la, usted juez, usted eh, funcionario de justicia, no le pueden subir eh, el salario, usted ha aprobado una oposición y sabía a lo que se atenía. Usted tiene garantizado. Un sueldo que muchos de los que estamos aquí en esta mesa no lo tenemos garantizado. Si lo tenemos garantizado es porque no lo buscamos y no lo curramos. Usted tiene garantizado un sueldo hasta que se vaya con San Pedro. Las oposiciones son para lo bueno y para lo malo. Son para si no le suben como para si no lo suben. El otro día me comentaba una, una compañera una y amiga que es abogada y me decía, decía, estaba hablando hablando de los salarios, y de que suben, de que no bajan, de que jolín, lo funcionarios y me dijo, oye, Bonita, pues si no quieres quedarte sin sueldo o que te tal... ...habré estudiado una oposición, le dijo... ¿eh? ...con esa desfachatez del que se ve seguro ahí en la atalaya... ¿no? ...pues ahora yo le digo lo mismo... ...ustedes han aprobado una oposición y saben a lo que se atenían. ...tienen un sueldo garantizado hasta que se vayan con San Pedro... ¿eh? ...hasta el resto de sus vidas... ...eso vale mucho dinero, ¿eh? Eh, ellos van al banco... ...y les dan una hipoteca para una casa... Un ciudadano de la calle va al banco y le piden la, la vida laboral para darle una hipoteca. Y no se la dan. Ojo, que hay que poner, hay que poner muchos, muchos puntos sobre las IES. ¿eh? Que, que sí, que muy bien, que el gobierno tiene que mirar cosas, pero que estas señores... Ahora ellos, antes los médicos, no deben secuestrar la vida de los españoles como la están haciendo. Ahora en publicidad me levanto y te doy un abrazo, pero no puedo estar más de acuerdo. Oye, Bermejo, preguntas que yo me hago. Usted que es empresario, ¿y a los empresarios quién le sube el sueldo? Fíjate si te lo he puesto fácil. Pues hombre, ¿eh? me, me lo ha puesto muy fácil. Claro, eh, por eso, nosotros pues... mismos. Claro. Y se suben un 20, un 30, son gente responsable, pues a lo mejor hasta se lo congelan porque dicen, joder, es que si no me voy yo a donde habrá, a donde yo les diga. habrá de todo. Eh, bueno, por ejemplo, eh, la, la empresa típica en España, ¿no? la, la más típica que es la de. 50, entre 20 y 50. Un, no, la más típica es eh, la de una persona que suele ser la dueña del.. del del 100% o del o de, o de casi todo el capital de la empresa. El autónomo societario, quiere decir. El autónomo societario, que es obligatorio. Entonces, esa persona, eh, como administrador de la empresa, administrador único en este caso, es la inmensa mayoría de los ejemplos que hay, no pues se pone su sueldo. Y entonces, en función. Pues pues se pone un sueldo y si gana, pues supongo que se lo pone en función del, de lo que da a la empresa de sí, ¿no? O sea, dice, pues mira, si yo gano mucho dinero, pues me pongo 500.000 al año. Si gano poco, pues me pongo cero o uno o habrá Algunos que ni cobran durante una etapa de su vida, ¿no? Porque bueno. las cosas no van bien. Y luego si gana dinero, pues, eh, pues después de pagar el impuesto de sociedades, pues reparte dividendos a sí mismo o no. Que, pues, o sea, pues eso. Luego están las empresas que son un poquito más grandes, que tienen varios accionistas y entonces esos ya tienen un consejo de administración y ese consejo de administración se pone sueldos o no. Yo, por ejemplo, como yo soy, yo soy administrador solidario de mi empresa y no cobro como administrador solidario, ¿no? No, o sea, como, como órgano de, de administrador no, no somos gratuitos, ¿eh? tanto el otro compañero como yo somos gratuitos, pero luego nos ponemos el sueldo que nosotros queremos como, como ejecutivo. ejecutivos de la empresa. Pilar, eh, antes de irme a publicidad, voy a romper un poquito para seguir hablando de lo mismo. Quiero yo motivarte. Y tú dirás, ¿con qué me vas a motivar? Pues ponedme el total de Pedro Sánchez, porque en mínima exégesis. Pedro, es que no tiene... él figura, figura, no tienes tiempo para todo esto. Yo lo entiendo porque estás liado. ¿Con qué? Con gilipolleces no siendo la menor de las cuales, pues el dedicar parte de tu tiempo pues, pues a lo realmente importante. ¿Qué es lo importante? Pues que hay que incentivar que las mujeres estudien carreras STEM. Yo pensaba que la gente podía estudiar lo que le saliera de la punta, pero no. Dice Pedro Sánchez, este es un rollo muy viejo que a mí me, me fatiga mucho. Esto entra dentro del feminismo, no el, no el de las mogrosas podemitas, sino el feminismo pijo. Pedro Sánchez Pérez Castejón. Como decía, estamos transformando el modelo de crecimiento y la educación en todos sus aspectos juega un papel crucial, fundamental en esta transformación. En tercer lugar, es indispensable avanzar en algo que ha comentado Ana en su intervención y que yo quiero recoger porque me parece prioritario y es enseñar eh, en las eh, asignaturas, en las disciplinas más disruptivas desde una perspectiva de género, como son las materias STEM y las ingenierías. España debe ser, queremos serlo aún más con, con determinación, un país para la ciencia y para la investigación y sobre todo para la investigación de las mujeres. Singularmente, un país en el que las mujeres quieran y puedan hacer ciencia sin barreras, sin obstáculos, sin peajes vitales que obliguen a sacrificios y a renuncias. Antes lo ha dicho el rector, eh, creo que la brecha salarial que hemos ido reduciendo con enorme esfuerzo en estos años puede volver a ensancharse si las mujeres se ven excluidas de la ciencia en las enseñanzas también disruptivas. Dos muy rápidas. Primero, ¿qué coño es la perspectiva de género? Yo, que no he terminado ADE, este elemento se supone que sí, eh, estoy seguro de que no se ha hacer una integral compuesta. Yo sí. Y las integrales compuestas se resuelven, solamente hay una forma de resolverlas. Con perspectiva de género y sin perspectiva de género. ¿Qué coño es eso, Pilar? Segundo, ¿por qué las mujeres ahora tenéis que estudiar, o sea, que me he pasado años oyendo este rollo en otros servicios profesionales que he prestado, carreras, pues eso, STEM? ¿Y las humanidades? Bueno, claro, como tú has pasado, Pedrito, por la universidad pero la universidad no ha pasado por ti bueno, yo no sé quién nos ha prohibido nunca estudiar la carrera. Tú que estudiaste hemos económica, o sea, Tú estudiaste económicas, gana. En, en ningún momento, nadie, por ser mujer, tienes que estudiar eh, literatura o tienes que estudiar matemáticas. Eh, lo de, y luego la brecha de, de, de, de salario, salarial. Yo creo que este señor no tiene, mezcla conceptos. Tú ganas eh, menos que tus compañeros, pregunto. O sea, ¿qué mujer por el mismo trabajo y las mismas horas ganan menos que un hombre? Con Ninguna el mismo porque lo no prohíbe la ley. Y, y, y, y, entonces, O sea, el, el, la brecha salarial es, es algo mucho más... Eh, primero no sería brecha salarial, sino que por circunstancias, muchas veces biológicas o de decisiones personales, tomamos decisiones... La maternidad... No, exacto, sí. o, o incluso yo qué sé, decisiones personales de cuidar a los hijos, que, que bueno, es más importante todavía para la sociedad que estudiar desde perspectiva de género. Claro. Más perspectiva de género que esa, no se me ocurre ninguna. Pues me gusta a mí la idea de Pilar Castellanos que es mujer, Pedro Sánchez, ¿no? Que sepamos de momento porque nos ha aclarado un poquito el lío este que tiene el presidente de perspectiva de género. Un instante, último corte de publicidad y regresamos enseguida.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 apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y que alcanzan los resultados deseados. Piden cita en su centro más cercano o si no, pues pueden hacerlo también en www.naturshouse.es. Creo que tenemos ya conectado a nuestro compañero Eric Encinas desde Barcelona. Eric, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Eurico, y también a la mesa con la que estás. Bueno, pues eh, tengo aquí a una, a una paisana tuya y buena amiga, Pilar, a Pilar Castellanos. Oye, hoy te voy a explotar un, un poco más de, de la cuenta, compañero del metal, porque vamos a hablar, no de un tema, de cuatro temas de Cataluña, a cuál más divertido, por, por, no, en fin, por no ponernos eh, trascendentes en la última media hora, 25 minutos, que nos quedan. Primero, ¿qué es eso, qué diablos es eso de que eh, estábamos con el lío de una ley de vivienda, que ha hecho este gobierno peronista barra bolivariano socialcomunista mmm, bueno de que, de que eh, pues eh, o que le da todas las ventajas a, a los ocupas y criminaliza a los propietarios pero en barcelona en cataluña en general pues siempre hay que ir un pasito más adelante aquí directamente ya les van a expropiar es decir a robar las viviendas a quienes a los grandes tenedores en un montón ya de municipios cómo es esto eric Sí es, bueno, esta es una medida totalmente chavista. No tiene nada que envidiar a las medidas que haya aplicado desde luego el chavismo en Venezuela, que es ya el, como bien dices, expropiar a propietarios. Es cierto que les da la posibilidad de que lo hagan en un inicio voluntario, pero se habla de los grandes tenedores, que son los propietarios que tienen al menos cinco propiedades, cinco viviendas en Cataluña. Y, y, que, y en el caso de que eran vacías… Pues lo que tienen que hacer, eh, y la generalidad de, realmente les está obligando, es que lo que tienen que hacer es, es destinarlas a un alquiler social. Si no, eh, pues hay un, hay un, también hay un presupuesto de millones de euros para esto, eh, que para la expropiación. Y serán a partir de 2024 que se inicien las primeras de, de viviendas, la que cuenta entre 50 y 70 pisos. Es decir, que hay que ir a los Estados, especialmente para llegar personas en situación de. Perdona, perdóname un segundito, Eric. Siempre estamos a líos. Bueno, yo no, estas cosas no las debo de hacer públicas, pero hay un sistema que es el que utilizamos, eh, no voy a decir cuál es, pero que mmm, probablemente sea una de las peores aplicaciones a la hora, porque nos ha pasado con Daniel la calle, nos pasó el otro día con no sé quién. Te voy a suplicar que cuelgues y te volvemos a llamar a ver si a la segunda, como nos viene pasando todos estos días, va, va la vencida con la cantidad de, de aplicaciones que hay que podríamos utilizar. Por porque es una pena, porque además me interesa mucho el análisis que estás haciendo y se te oye entrecortado. Eh, te volvemos a llamar en 30 segundos, Eric. Muy bien. Pilar, eh, Barcelona, tú has conocido Barcelona, tú eres de Barcelona, te duele Barcelona. Lo que era Barcelona y en la, iba a decir una, en la basura en la que la han convertido, con medidas como esta y con muchas otras gentes como Ada Colau, que hasta hace cuatro días eran las cabecillas de los delincuentes, las cosas como son. Pues sí, es una pena. O sea, es, como tú dices, me duele muchísimo mi ciudad. Bueno, claro. Hace poco mmm, ha estado mi hija y me decía, ella, que también es de Barcelona, y, y yo, aunque lleva viviendo fuera de Barcelona desde que tenía unos 5 o 6 años, yo quiero que quiera su ciudad y se sienta, mmm, independientemente de donde viva el resto de su vida, que sin, sienta ese vínculo por su ciudad. Me dice, mamá, tenía unas ganas de venir a Madrid. Dice, que, dice esta no es la Barcelona de la que tú me hablas. Y es una pena que alguien joven, eh, cuando antes cualquier persona joven de, de Europa, hubiera soñado por pasar un fin de semana, de est o estudiar, o pasar un Pero fin de semana de fiesta. Ahora, un estudiante universitario, cuando quiere las opciones, baraja las opciones de a qué universidad ir, Barcelona es de las que se quedan en la, en la, última, en la última opción. Eh, me da mucha pena, Colau tiene mucho, mu, no, so, no solo por Colau, pero Colau es una de las artífices de, de, de, de la decadencia de Barcelona. Decadencia Cataluña en general, pero la decadencia de Barcelona eh, es, es, es una pena, pero oye, tenemos dentro de nada elecciones. Eh, ...aprendamos. Aprendamos, yo esto lo... ...bueno, lo hablo contigo por supuesto... Lo, con, ...con quien más, ¿no? Pero lo hablo con Fidalgo y lo hablo con mucha más gente... ...no es descabellado que Colau repita, ¿eh? No, no es descabellado y fíjate que... En, Porque el Ayuntamiento en... de Barcelona, recuerdo siempre... ...para quien sea del libro para abajo, está extraordinariamente atomizado, fragmentado. Sí. Hay creo que son nueve o diez grupos municipales en el Ayuntamiento de Barcelona. Sí, y luego, eh, esto es que no hay contrario. O sea, hay incomparecencia del contrario, porque el Partido Popular perdió Fíjate su fuerza. Fíjate que Dani Sirera del Partido es un, es y mí, un candidato excepcional. O sea, yo, Dani, que lo conozco personalmente, eh, es una persona súper válida y que mm. yo sé que haría un buen papel, pero el PP de, el catalán hace mucho tiempo que dejó de tener importancia, y bueno, el PSC sabemos lo que es, es, eh, el, es necesario para el PRUSES que siga existiendo este PSC, y, y bueno, ciudadanos, eh. Has dicho más de una vez, eh, aquí no, pero en Periodista Digital, en otro medio, que si el PSC, y el otro día te cité, hablando de algo hace unos días, relativo a lo que fuera de Cataluña, que si el PSC no hubiera existido nunca, el separatismo tendría la cuarta parte de la mitad de la mitad de la mitad de, lo, de la sí, que tiene. Pues tendría lo que tenía, históricamente, pues un 16% de la población sería separatista, sí. catalanista... Eh, pues a lo mejor un poquito más, pero lo que es separatista sería residual. Y bueno, y, y, lo que, y en Cataluña, eh, pues todos estos experimentos mm, es donde primer, el, la primer, el primer territorio de España donde los niños dejaron de ser de los padres, porque deciden el gobierno decide en qué idioma habla y decide... Mm, por los padres, eh, decide el gobierno a qué tienen que destinar las viviendas los propietarios, deciden lo que es un gran propietario, o sea, al final eh, no sé qué nos va a quedar a nosotros por decidir. Está claro, mientras recuperamos la, la comunicación con Eric Encinas, ponedme ese pantallazo el de la Generalitat para, para entendernos, para que lo vean nuestros espectadores, expropiación de viviendas vacías de grandes tenedores, esto es un boletín oficial, ¿eh? pocas coñas. Fran, eh, esto es legalizar el... Ro Dicen, expropiación. Es que, claro, es que cada día, como he doblado los 50 y ya me la rasca todo, porque es mucho menos lo que tengo por delante profesionalmente, eh, que, lo, que lo que he dejado por detrás me puedo permitir el lujo, sin llegar a bordear el límite de la querella, de llamar las cosas por su nombre. Esto es legalizar el robo. ...atentar, disparar directamente contra la propiedad privada. Esto es hacerse un nuevo directamente, no, es propiese, allá por donde paso es propiese. La, la pregunta que me decía yo cuando veía el pantallazo es si se van a atrever con los bancos. Ahora a ver mejor os lo ¿Eh? yo creo, A ver si se van a atrever con los bancos porque algunos de los grandes tenedores de, de, de vivienda vacía en España... ...y grandes hectismas para comunidades de propietarios y urbanizaciones son los bancos que han dejado de, de, de satisfacer la, las bueno pues los, los, los pagos de comunidades pagos de arbitrios de impuestos y demás no para quedarse con casas de terceros eso lleva a través de, con eso hombre eh, es una poca vergüenza que una persona que tiene dos casas y Pilar comentaba al inicio del programa que tienen una cerrada en en Barcelona si no recuerdo mal no que, que vayan a intentar expropiársela, o como si la tengo yo es es tremendo yo me gustaría me gustaría saber uh, del gobierno catalán cuántos tienen más de dos y tres casas, por ejemplo el caso de, de Mas que es el que, el que, que conocemos, ¿no? que tiene varios. Sí, o bueno, también, que tienen varias, varias propiedades, ¿no? Van a empezar por ellos, o van a empezar por la propia, por la propia colau. ¿no? Antes estábamos hablando del deterioro de Barcelona. En el tema de la vivienda es brutal. Yo que la frecuento bastante en los últimos ocho o nueve años. Eh, en los cuatro últimos años, cinco, he visto un cambio un cambio grandísimo, a peor, a peor. Y, y claro, eh, lo que no se dan cuenta es que todo este tipo de todo este tipo de políticas que están llevando a cabo eh, están fracasadas en, en otros países. ¿no? Todo el, toda la, la política sobre la vivienda que hemos visto en Barcelona y que está copiando el propio Pedro Sánchez ha fracasado ya en países importantes de Europa como pueda ser eh, Alemania o como pueda ser eh, Francia y también incluso en algunas en algunas ciudades eh, norteamericanas como pueda ser Nueva York, ¿no? han fracasado totalmente y, y quieren llevar a los tracismos y sí, sí es lógico que quieren llevarlo, ¿no? porque ellos lo que les interesa para mantenerse en el poder es tener grandes núcleos de pobreza. Cuanto más pobreza tienen. Cuando más pobreza tiene un país, más izquierdista es, porque le prometen, le prometen, le prometen. Porque y claro, el que es pobre, claro, pero el que es pobre quiere cree que las promesas se van a cumplir y no se cumplen nunca. A ellos les interesan las bolsas de pobreza, les interesa crear bolsas de pobre. Y una forma de hacer es quitar a la gente que se ha ganado con su sudor una casita. Y dársela a un tercero. Venga, Bermejo, que tienes la cara de las grandes ocasiones, y te juro, y mira que voy aprendiendo a, a oírte pensar, pero no sé por dónde vas a salir. Pues vas a alucinar ahora, por no, lo que te veo. No, lo creo, porque creo ya son ocho sí. o nueve meses. Sí, sí, vas a alucinar. Dígame. Interesante debate este de la expropiación forzosa. ¿eh? Sí. Sí. Que, por cierto, ya existe en España. Sí, pero con, con un justo y precio. Y con claro, arreglo claro. a la ley. Claro. Bueno, ¿eh? entonces, vamos, vamos, vamos a lo práctico. Vamos a lo Dígame usted, don Eurico, por ejemplo, un trayecto en España que haga, sea necesario de una vez por todas poner ahí una infraestructura como Dios manda. El ave, el ave a Extremadura. El ave a Extremadura. Bien. Eh, el ave a Extremadura. Bien. Vamos a hacer el ave a Extremadura porque es que ya está Fira bien. está sabía yo Ya está bien. Y, por, y claro, tenemos un trazado por aquí. Sí. Y, Venimos de hablar de Merinas y estamos en churras. Y entonces, bueno, pues nada, aquí en medio tenemos una parcela sí. eh, y tal, y no hay más remedio que pasar por ahí, porque claro, es que si no, tal, claro. y entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a la ley y despropiamos sí, claro, y bien. le damos el justiprecio, el justiprecio es que y, se la se llama y así, total, el y y venga, y tiramos. Pero el. se le olvida a usted una, un aspecto fundamental, que es por un interés público. Vale, vale, bueno, ¿Esto eh, no lo es? eh, que es que ahora voy a eso. Vale, vale. Bueno, eso. ¿Qué le estamos esperando? Estamos de acuerdo en que tenemos un problema de vivienda, que no es que sea un tema de interés público, es que es un tema ya estratégico para el, para el porvenir del país, ¿eh? o sea, si no conseguimos que las jóvenes formen familias Bien. antes de la edad, porque claro, vez llamamos joven a los que tienen 30 años, pues imagínense. Eh, si no conseguimos que formen familias antes, que tengan hijos antes, y que sean independientes antes, pues entonces ya me contará usted a mí quién va a pagar las pensiones de... No. Me, me, me o sea, si es que eso lo solo tenemos todo claro, vale. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es de interés público expropiar eh, forzosamente y con justiprecios no. viviendas? No. Bueno, vamos no. a ver, vamos a ver. Esa es vamos de a ver. contra la propiedad privada No, no, no, no, no, no, no, no, vamos a ver. Porque te, si esto te, es de interés te, público, que voy. yo... Le digo a usted que estamos en las mismas circunstancias que lo del tren a Extremadura. Uh, qué va, qué sí, va, hombre, sí, sí, sí, porque, porque para una sociedad es muy importante, menú, eh, tanto más que la vía atraviese por ahí, que una familia pueda, eh, digamos, crearse cuanto antes y que cotice pero cuanto que eso antes. No y que, tribute. Tiene que hacer la sociedad Bermejo, ¿No? que lo tiene que hacer el individuo. No, la sociedad ya, ya, no tiene pero que pero hacer si, nada pero de Si eso. no se le deja, vamos a ver. Y ahora voy ¿Cómo a. Que no Mire, se le deja. Yo, yo, yo le digo, es que estamos aquí hablando de los propietarios pobrecitos que les van a expropiar. Cuidado, porque hay muchos casos donde bendita expropiación. Bendita por, expropiación por ejemplo, por ejemplo, yo, por ejemplo. Yo, le, yo le pongo usted un ejemplo. Mire, yo tengo un, yo tengo un inmueble sí. que tengo la desgracia, sí. Sí, digo la desgracia, ¿eh? porque sí. es una desgracia, sí. yo tengo un inmueble que tengo la desgracia de ser propietario pro-indiviso con varios primos. Uf, madre mía. Bueno. ¿Qué es que, tiene eso que ver con lo que estamos hablando? No, pues me claro arrebatos. que tiene que ver, Joder. claro que tiene que ver, hombre. Usted, y se la voy estará a, usted se... hablando de una herencia. No, hombre, no. Bueno, si es que me da igual, es que hay miles y miles de inmuebles con esas características. Mire, resulta que ese inmueble, pues no lo usa nadie, está ahí. ¿Y qué? Pero está escriturado a su nombre no, y es suyo. No, no, no, suyo, perdón, como perdón si lo quiere usted usted perdón, Pero como déjeme, el, pero vamos a ver, déjeme, déjeme usted explicarle el, el asunto y luego ya cada uno que opine lo que quiera. Vale ese inmueble no lo utiliza nadie. ¿Por qué no lo utiliza nadie? Porque es de muchas personas Porque es de ustedes, si no que no les da la se gana, ponen punto de final. acuerdo en hacer nada, más que no uno no yo. quiere venderlo, que el otro que sí, que el otro lo vende a no sé cuánto, que el otro por un, el doble del otro, que nadie se preocupa por arreglarlo, que eso se está deteriorando, que encima está provocando molestias a los vecinos, la hoja del etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí ya unos, incluido yo, he dicho que le den al puto inmueble. Vale, pero ha renunciado usted voluntariamente. No, no, no, ¿No ha pero, llegado a la administración y se lo no, ha robado. Que no es tan fácil venir y renunciar a, a, así que son las cosas no son así de fácil. Sí, hombre, hombre, con los no inmuebles con, in, por indiviso no se puede renunciar. Que no. no Acabo no, no, de acompañar no, no, a un familiar muy directo, no, al notario no, no. a renunciar a no, no, su, a la, a la, a la herencia. A, no, no, a la parte, y eran 15, de la vivienda que le correspondía que se está cayendo a pedazos. Bueno, eso son 30, 30 euros y, no, y media no, no, hora de pues, notario. Pues no es tan fácil hacer eso. Que no, hombre, no, no, no, no, no me, es tan me lo fácil. va a decir usted a mí. Habrá, yo puedo ir al notario y decirle al notario que escriba lo que le dé la gana y otra cosa es lo que luego haga el registro de la propiedad. Son dos cosas distintas, eh. Cuidado, que pues yo seguro. al notario puedo ir allí pues y eh. cantarle la traviata y él me hace pues, una escritura pues, con la traviata. Pues el registro Pero lo, no quiere decir que la traviata dado, la haya, bueno. la, sea mi obra de arte. Dicho esto, si, si llega el, no sé quién, el, la generalidad esa o quien coño sea, y me dice, señores, tengan, expropiamos el S porque ustedes no usan eso, aquí tienen eh, un precio bien pagado, o sea, no, no, un, no un robo como usted ha llamado, es un robo. problema solucionado, la familia, cada uno a su qué, y ahí puede vivir alguien, por fin, y, ese, y esa casa sí, sí. no se cae al suelo. Nah, no, nada, Bermejo. No no nada, Bermejo, muy flojo. ¿Cuántos? No, no cu ¿Cuántos, cu ¿Cuántos ¿Ah? ¿Tú sabes la de miles y, y centenares Oye, de miles no sé de inmuebles que están en esa situación? ¿No entraríais nada, dentro de ¿No seríais grandes tenedores? Pero son de tampoco. alguien, Bermejo. no estoy hablando de la apropiación forzosa. Nada, Una casa que no se usa, pues tío... Que que además es un sofisma y lo sabes. Lo que pasa es que eres un provocador y me gusta tú. ¿Cuánto, ¿Cuánto coges el coche este que tiene. Pregunten ustedes por ahí casos y casos no Pregúntenle ustedes, nada. espectadores Con, con te, su círculo Que tenemos, que tenemos afortunadamente Porque si no esto sería la puta ley de la selva Y nos mataríamos entre todos Un código penal y un código civil Y si eso está escriturado en nombre de Juan Carlos Bermejo Su coche que lo tiene ahí aparcado Aunque usted lo use una vez cada dos meses Será suyo, joder Porque es que esto es como si me dice usted Que como hay mucho pobre Yo le voy a quitar ahora el bolso a Pilar Castellanos Que lleva 700 euros en el bolso Y lo voy a a repartir y eliminamos la pobreza y a tomar por no, saco. Pero no, pero no estoy refiriendo a eso. Yo lo que ¿Cómo quiero que decir no? es, es lo que mismo que se ha dicho. dos problemas. Uno. Un no, inmueble fastidio. que no Usted se usa... Lo que quiere es que Anda, que, que, está, que me está... No, no, no, otra... Ya me apere otra vez. No, no, otras veces te lo has, has currado más, Bermejo. Eh, eh, Eric Encinas, a eso, perdóname, perdóname que... Me, me, otras veces me, me gusta Bermejo porque juega... Sabe que, que es un sofisma, pero otras veces lo ha trabajado más. Eric, a ver si te dedico por lo menos cinco minutos. Eh, a ver si te escucho mejor. Y como ya hemos debatido lo de la generalidad, vamos a ir muy rápidamente... Eh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 Bueno, pues ya tenemos al típico fascista, al típico, al típico retrasado totalitario que nos ha interrumpido la, la comunicación con, con Eric Encinas. Esta es la gentuza, esta es la gentuza, eh, con la, y luego nos dicen a nosotros que somos medios de la caverna. No le voy a poner más aprietos, luego le llamaré porque encima espero que no le, que no le caiga. Eric es un tío muy, muy curtido, pero esto es para los que creen que en España o en algunas zonas de España hay una auténtica democracia. Esto lo sabéis muy bien, yo estoy mucho más pasado por el País Vasco y Cataluña la conozco mucho menos, pero esto lo habéis sufrido vosotros, bueno, de los primeros mítines hace años de Ciudadanos cuando ibais, igual que ahora Vox y al PP y a Valencia, os apedreaban directamente esta gentuza, pues sí, estos o sea, canallas. Eh, o sea, como tú dices, no hay una democracia real en Cataluña porque cuando no puedes hablar en libertad ni discrepar, eh, hasta ahora estaban acostumbrados a que eh, una parte de la sociedad callara, siempre eran los mismos, eh, pero hace ya unos años que esa espiral se rompió y ya nadie, es, pero no consienten, o sea, eh, quieren continuar con ese supremacismo porque le va bien a algunos. Les va bien a algunos. Pues veníos a Madrid, hombre, sobre todo a determinados barrios, porque voy a cerrar ya con esto, porque ya hemos periclitado el tema y nos queda, me parece que me queda un minuto y medio de programa, veníos a Madrid, donde, la vuelvo a repetir ya por vez número 157, la frase es mía, cito, mi propio copyright, ni copiando a Franco y entrando por la ciudad universitaria, los totalitarios, los mugrosos, los bolivarianos peronistas y filuetarras y filocriminales de la extrema izquierda vais a ganar en los próximos 50 años. No, en el próximo siglo. Así que vais a tener que comer Díaz Ayuso y vais a tener que comer Rocío Monasterio hasta que se os caiga la lengua a trozos. Lo siento mucho, pero esto es lo que tenemos y esto es lo que hay. Por eso el 28 de mayo tenéis que votar bien. Y por eso, a mediados, finales de diciembre, cuando el figura tenga bien, que apurará las minute hasta el último minuto, y como los árbitros antiguos, como Guruceta Muro o Álvarez Maruenda, pues si tiene que descontar ocho minutos los descontará, pero no va a llegar mucho más allá de la primera semana de enero, pues votad bien, votad a fuerzas políticas democráticas. Y no votéis a Gentuza porque seguiremos padeciendo situaciones como estas. Pilar Castellanos, muchísimas gracias. Ha sido un honor. Muchas gracias a vosotros. Fran Trejo, gracias por, por tus gracias aportaciones como y siempre. Y Bermejo, es un honor siempre discutir contigo. Que lo sepas. Gracias, lo mismo digo. Y muy, muy orgulloso de tener pues a, a gente y a profesionales de primerísima división, como Juan Carlos Bermejo, como economista, igual que tenemos a grandes juristas en esta mesa. Me quedo ya con mal sabor de boca, pero, pero bueno, esto es lo que hay, por eso vuelvo a repetir, votad bien. Aquí, y como sé que nos veis en buena parte del territorio nacional a través de YouTube, de las aplicaciones que os he detallado, votad bien. Porque si no, vamos a tener que seguir soportando a esta gentuza y a estos totalitarios por los siglos de los siglos. Y como me he pasado dos años diciendo que estaba arreglando todo para irme a Portugal, pero... Igual me está poniendo a mí, no lo voy a terminar la frase, el quedarme por aquí una temporada más porque si nos vamos le regalamos el país y damos la batalla por perdida. Y creo que no estamos en eso. Gracias, mañana más y buenas noches.